Hola a todos y bienvenidos a Dunstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las ciencias afines a ella. En esta clase veremos el método de Kramer y su explicación, pasos para resolverlo en ecuaciones de 2x2 y por último, ejemplos de soluciones de ecuaciones de 2x2. No siendo más, comencemos. La regla de Kramer o método hace referencia al uso de determinantes para resolver ecuaciones de 2x2 y de 3x3 a través de matrices de números anteriormente vimos ecuaciones de 3x3 por el método de Kramer. les dejo el enlace para que lo vean ahora vamos a concentrarnos para ecuaciones de 2x2 entonces como podemos ver esta es una matriz de números pero en este caso vamos a trabajar solo para ecuaciones de 2x2 miremos los pasos procedimiento primero hallar el determinante delta d teniendo en cuenta los valores los coeficientes de X y Y. Paso 2. Encontrar el valor de delta X con los coeficientes de Y y el término independiente. Paso 3. Encontrar el valor de delta Y con los coeficientes de X y el término independiente. Y por último, paso número 4. Con los valores delta X, delta Y y delta D, al dividirlos por delta D, se encuentran los valores de X y Y, que son los valores de las variables X para resolver las ecuaciones, vamos a mirar entonces una serie de ejemplos aplicando este método, miremos, ejemplo número 1, tenemos las variables x, la y, el término independiente de la ecuación 1, x y y, y el término independiente de la ecuación 2, hay dos ecuaciones, vamos a aplicar entonces el método de Cramer, primeramente vamos a calcular el delta d, para el delta D me interesa solamente los coeficientes de X y de Y. Entonces miremos, en este caso sería 1, menos 3, 4 y 2. Y no olvidemos, diagonal principal, diagonal secundaria. La diagonal principal se efectúa normal, menos la diagonal secundaria. 2 por 1, 2, menos y menos por más da menos, 4 por 3 da 12. Esto quedaría menos 12, 2 menos por menos más 12 más 2 nos daría 14 o sea que el delta d vale 14 ahora vamos a mirar el cálculo con el delta x para el delta x me concentro lo siguiente donde estén los coeficientes de x voy a poner los términos independientes y luego los coeficientes de y entonces nos quedaría de la siguiente forma 4 menos 5 término independiente y 4 y 2 los términos de y, lo mismo volvemos a diagonal principal, diagonal secundaria, 4 por 2 daría 8 menos paréntesis, 4 por 5 da 20 y más por menos da menos, quedando menos 20, ahora menos por menos, acá nos da positivo, 20 más 8 nos daría 28, o sea que el delta x es igual a 28, ahora continuando vamos a hallar delta y, delta y que va a ser igual, Ahora, x no tengo problema, los coeficientes los copio igual y ahora donde estén los coeficientes de y voy a poner los términos independientes. Nos quedaría 1 menos 3, 4 menos 5, más por menos, no olvidemos, daría menos 5 y más por menos esto nos daría menos 12 pero no, le antecede siempre el signo menos, entonces menos 12, menos por menos da más, tocaría quedaría 12 menos 5, 12 menos 5 nos da 7, delta y sería igual a 7, ya tenemos los términos delta d, delta x y delta y, ahora vamos a calcular los valores de x y de y, bien, entonces para calcularlos aplicamos la siguiente fórmula, para, delta, del, para x sería delta x sobre delta d, entonces reemplacemos, Quedaría 28 dividido 14, esto nos da igual a 2. Ahora para Y, delta Y, 7 dividido 14, séptima de 7, 1, y séptima de 14 nos da 2, esto nos quedaría un medio. No olvidemos simplificar en caso de que sea necesario. Ahora, esta sería la respuesta, un medio, pueden dar números enteros o fraccionarios en su defecto. Ya tenemos los valores de X y de Y, que satisfacen las ecuaciones. Ahora vamos a mirar un siguiente ejemplo. Ejemplo 2. 3x más 2y igual a 3, menos x más 5y igual a 16. Ya tenemos las dos ecuaciones, volvemos al mismo caso. Por determinante, primeramente delta d. Entonces, los términos de x y los términos de y. Entonces, 3 menos 1, 2, 5, y hacemos lo mismo. Principal, secundaria, esto daría 15 menos... Menos por más da menos, 2 por 1 da 2, quedando menos 2 y 15 más 2 nos da el valor de 17. Ahora delta x, lo mismo, donde están términos de x pongo los términos independientes y luego los de y, quedando 3, 16 y 2 y 5. Diagonal principal, diagonal secundaria, esto quedaría 15 menos, 2 por 16 nos da 32, positivo pues no tiene ningún signo. Ahora, 15 menos 32 nos da igual a menos 17. Es decir, que delta X vale menos 17. Nos falta solo delta Y. Hacemos lo mismo. Ahora, X se copia igual. Y los términos independientes. Nos quedaría 3 menos 1 y 3 y 16. Diagonal principal y secundaria. 3 por 16 nos da 48 menos... 3 por 1 nos da 3, pero con signo menos quedando menos 3, menos por menos da más, esto daría 51, entonces ya tenemos los términos, delta D, delta X y delta Y, volvemos ahora a calcular los valores de X, Y, que son los que satisfacen este par de ecuaciones, entonces nos quedaría la siguiente forma, para X sería delta X menos 17 dividido delta D, esto nos daría igual a menos 1, ahora miremos para Y, para Y sería, delta Y dividido delta de esto nos da igual a 3. Quiere decir que X vale menos 1 y que Y vale 3. De esta manera se soluciona este siguiente ejemplo. Con esto concluimos este tema de ecuaciones de 2 por 2 por el método de Kramer. Si te gustó mi video, te pido por favor que me apoyes con un me gusta